El FMLN es un partido de convicciones que ha luchado por años para transformar este país. Vamos a ofrecerle las mejores y más grandes alternativas a quienes son el corazón de los cambios, a nuestros jóvenes, a la juventud salvadoreña. Hugo Presidente